Ojalá que remonte su vuelo Más que el cóndor y el águila real Y en sus alas levante hasta el cielo Guatemala, tu nombre inmortal 15 de septiembre Independencia de Guatemala Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión